Cuando vieres árboles, plantas, flores o cosas semejantes, considera que la vida que tienen no la tienen de sí, sino del espíritu que no ves y que las vivifica, y podrás decirle. Vos sois Señor, la verdadera vida por quien viven y crecen todas las cosas, qué raudal de alegría inunda mi corazón. Asimismo, de la vista de los animales levantarás el pensamiento a Dios. Venerable Padre Lorenzo Escupo en su obra El combate espiritual.